Lloro con mi soledad Tan fuerte que fuimos más que amigos Bebé, perdón porque te hice mal Perdóname No se sabe lo que tienes hasta el día que tú lo pierdes Solo tranquilo nada Cansada la vida, porque sin ti no va nada bien Echando sal a la vida el limón al aguardiente, yeah Despechada mejor, ya que si sí, dame me dan a todo lo que toco El problema es peor, mucho siento por vos, pero se me ve poco, yeah Dime qué vamos a hacer, si cuando tomo todo lo malo se va, yeah Que no se olvida nada <tose> Solo traquito, nada más Que sobre allá no puedo ni verte Ni verte, ya, yeah, ya yeah, Para no acordarme de nada Pero después regresa más fuerte Al verte Tal <tose> <La> vez <tose> lo que pasará Que los recuerdos me matarán. Antes que los tragos hagan su trabajo Sentirme en las nubes estando bien bajo No afrontando nada y buscando atajos Es que el bar es mi mejor amigo Y la misma vez mi enemigo Pero solo sé que sigo Dime qué vamos a hacer Si cuando tomo todo lo malo se va. Cuando tomo todo lo malo se va y al amanecer ya me doy cuenta que no se olvida nada, solo traguito